Campeonato Mundial de Recreo Y nos vamos al recreo Hoy eh, Campeona de Defensores Está Ariel Mendolillo En representación de la producción Sí, me mi compañera alcoholizada Un poquito más Sí eh, porque sí, vos venías con Cintia, a, a, antiguamente, claro. ¿no? Sí, Pero sí. Cintia, que es parte también del equipo de producción, ha decidido hoy no venir. Y bien dicho, antiguamente, mm, porque está grande. Sí. Sí. Bueno, eh, ustedes defienden el título de campeón, o sea, ¿se imaginan que va a estar este, la vara muy elevada? Sí. sí. Se habían enojado Medio que no querían participar Y sí, porque teniste con un manto de duda La participación Denuncia de corrupción hay para todos los participantes De hecho, no se ha dado nombre ¿Vos sos participante? Sí, por supuesto Excepto conmigo, que la gente sabe Que tengo un nivel de honestidad elevado ¿Vos sí sabés quién es el jurado? Yo no lo tengo confirmado sí lo vos Totalmente, estoy con vos Salir Y Sebastián Sala y Rodolfo Graves también. ¿Por qué el talo es el único que sabe cuáles son los jurados? Eh, ¿Estamos, ver, es no, trampa. estamos todos de acuerdo yo, y que, habría que descalificarlo ahora. Eso es trampa. Yo no estamos sé algún... quién va a ser la jurado esta vez, pero sé que ¿Sí? ella va a prestar mucha atención. Ah, este... O sea que vos ya sabes que es una mujer, sí. seguramente te estás mensajeando con ella. No, no, jamás me mensaje. Si es que no, nada, ha, salido, si es que no ha salido ¿Sabes algo? por qué? Porque yo soy honesto. Ah. Esa es la diferencia. Yo soy honesto y yo, saben que yo no puedo tentar absolutamente a, a nada, a nada. Bueno, eh, arranque, señor Bionerillo. Bueno, el primero se llama Receta Confusa. Bueno. Viste, cuando va al médico que... Sí. Eh, bueno, no, no, no. Mirá lo que le pasó al señor este. ¿Sí? Señora, Quiero tres pastillas para hacer el amor. ¿Para hacer el amor? Acá dice tres pastillas, pastillas para cetamol. Claro, era para paracetamol, chicos. Al Rodi le encantó. Era como un chavo, ¿no? Claro. ¿Te acordás cuando leía las la cartas. ¿Para hacerle el amor? Claro. Acá dice pastiche, es pastiche, es paracetamol. Que que gozar, Tano, porque es el, la misma lógica, el mismo chico. El chavo yo lo veo cuando tenía ocho años, nueve. No, bueno, pero no has madurado, bueno. No has madurado mucho ¿no? Bueno, ha <risa> arrancado ahí Arielito Veremos cómo avanza esto bueno, Te pido que te animes este, un poquitito más el mic si es Eso posible. ya me lo va a decir Sonista Bueno, si, sí, lo tenés, a mí me lo están diciendo Por eso te lo eh, traslado por Precisión vos. quirúrgica se llama esto ¿Cómo? Precisión quirúrgica. Bueno. Viste, cuando ves a alguien y... Sos rebelde, sí. ¿no? Te pido que te acerques los mi y no te lo vas a Que me así. lo digas, Solís. Es rebelde, nada más. Pues. Como no tengo cucarachas... No. Biondolillo, me extraña, Biondolillo. Biondolillo, Biondolillo. <risa> bueno, ahí va, precisión quirúrgica. Uh. Uh. Esto termina mal, claramente, ¿no? ¡No! Uh. ¿Por qué se pone a ese niño? la pelotita ni la tocan, ni la, toca, la rocen. Lo que yo no entiendo es por qué ponen ese niño de cuerpo oh, claro. co como cuando vos achás. ¿Qué estás, te dicen? Correte, retírate, pues puedes saltar alguna... Estás tentando claro. suerte. Bueno. <risa> así es el softball, que es la claro. recomendación para los padres, ¿no? Así es el softball, <risa> es que lo meten palazos en la cabeza de los niños. No, claro. no es así, no, no. no es así. Se trata de justamente no evitar esto. Bueno, bueno, tercer video Tercer video Cuando vi este video me acordé de Sebastián Sala Opa. Opa. Eh, Me lo imaginé casándose Complicado ¿Qué, ¿Qué te pasa? pasa? Y complicado, vos lo has dicho Póngalo, diré Me la carita Tranquilo, se va Tranquilo, se va ¿Qué te pasa? Ah, estaba muy nervioso chicos, O, o, oh, o estaba, alcoholizado. estaba alcoholizado O para la mí hay hubo, ahí. una despedida complicada Para oh. mí ahí hubo caravana, chicos, en la noche previa Qué Este, arre. bueno, el tipo llegó jugado Pero se casó el... No sé no Se sé. no sé. casó, bien, sí, yo sí, Yo bueno. soy la novia y no me caso Bonus track, chicos sí. Bonus track, bonus track este se llama Mi novia la trucha. Opa. No, no puedo nido, adelantar no. nada porque si no lo quemo. A mí me da miedo porque la producción no tiene mi, filtro. Mi novia la trucha. Ahí va. And The rings, please. ¿Y no, no, Déjame ver el tropiezo y la caída. <ríe> ¿Esto es real? ¿Qué? Quién ¿Lo que lea, eh, eh, que es real? No, no, no, no, es no, no, real no, no, no, no, que no, que de otra manera no estarían ahí y el oh my god, no, eso ya un, es oh ya es desesperación, ahora mandarse un, un Pepe, no, no, claro. Bueno, pues sometido a, a, a un examen exhaustivo, claro. creo que... También cae el que es un pastor, el, el reverendo. está no? a estar al borde de la pileta además cazando. Bueno, se pues, no eh, sea tan... No, está ensañado, está ensañado. Bueno, no le gustó, no le gustó. No Como campeones mundiales. Eh, no, basta. Acá no. Termina, ¿no? ¿Qué es ese gran? El rey estuvo muy bueno, dice, claro. Bueno. Sí, claro. <risa> eh, Salita, su devolución. por favor. Mirá que yo los banqué en, en el campeonato anterior porque no, no, no. eran los yo, únicos de, que llegaron a pelear el título. <risa> Me que la cucaracha, perdón <risa> no eh, flojísimo Flojísimo, <risa> horrible O sea, aprobado o desaprobado No entiendo por qué me ponen, además con una persona que vomita Aprobado o desaprobado Desaprobado la A ver Rodolfo, Gabina ¿No, no se la banco, no eh. se la banco Eh <risa> Cuando vayan a hacer la evolución saquen la cucaracha sí, la, sí. la, pres la presión acá sí. Sí. La presión no. del control Es tremenda, me lo voy a sacar por la otra eh, es muy lindo recreo. Claramente no alcanza para. No te olvides que, no que yo esté en las cámaras. Eso es lo mismo que la nada. ¿eh? Lo sé. Anímate a desaprobarte, Rodri. A ver estoy diciendo. ¿Aprobado o desaprobado? <coughs> ¿Aprobado <risa> o desaprobado? Rodri, no des tanta vuelta. No Desaprobado. No, no, no. Qué duro. Eh, Todo eh, no, no, no. La única no. chance que tiene es terminar 50 y 50. Yo lo voy a aprobar. 50 y 50? Yo lo voy. Y sí, porque tenés dos desaprobados y hay una chance que no, nosotros si, dos lo aprobemos. No, no había un jurado. Sí, está bien, pero ah, esto le, Jurado que está manipulando. Chicos, ¿saben sacar cuenta o no? Pues me dicen falta. ¿Qué estoy diciendo? Dos desaprobados y yo te estoy dando una devolución, que es aprobado. Para mí está aprobado. Este, ¿Querés ganar algo? Señor? Y creo que cumple ¿no? ¿Nos no hizo, nos hizo todos nosotros desaprobarlo? ¿Has desaprobado, ha desaprobado el recreo por mucho menos? No, no, no. Te, te estás pruebo. vendiendo. ¿A quién le importa? Y ahora, define. <risa> <risa> wow, bueno, bueno. O sea. <risa> <risa> define si ya, es el recreo. Ya está disfrutando. No? <risa> Agustín Afiadín. Yo quiero decir que valoro la actitud de Marcela Gatti que anoche a, a última a hora... Congelala, congelala, o sea, gordo, Desaprobado, ya se lo voy a venir. Este, a ver, a valoro muchísimo la actitud de Marcela Gatti que de verdad se puso la 10. No alcanzó, Marcelita. La 10 alcanzó, me la puse Marcelita. yo, que salí con no, esta caripela No alcanzó, acá. Marcelita, te pido disculpas. Vos sabés que yo te aprecio, pero este recreo no está para una prueba. Chicos, está desaprobado este, el recreo. ¿Qué va a ser? Bueno, veremos qué dice el grupo nada, no entonces es su boca esto, de urna. Esto no es nada. No, no la es nada. De... Falta la, la definición, ¿no? De quién estará encargado. Gracias, But... señor Es Muy amable, muy gentil.